Sigo creyendo que mi esfuerzo dará frutos, pero siempre es lo mismo. No sé si puedo hacerlo. Soy un perdedor y siempre seré un perdedor. Tienes razón. Todo el esfuerzo es inútil si no crees en ti mismo. Tenía tan solo 10 años cuando comencé a grabar con un casete antes de ser MP3 quise cantar lo hice en una grabadora se me pasaban las horas por amor al raba ahora grabo en la computadora dora para tener lista mi primera cinta no existía youtube ni esta solo radio y revistas enseñar lo que hice al grabarme sin la pista siempre con el sueño de querer ser un artista conocí al rap entre bluetooth infrarrojo tiempos del yoga bonito nike total 90 rojos tantos recuerdos sí épocas que me llevan al rap La rondalla de mi hermano y Ares para descargar Pero fue años más tarde que un amigo me enseñó aquel programa de edición en la plaza de la computación Tan solo por 50 pesos me vendían un CD fue Mi sueño integrado y claro que lo pedí Llegué a mi casa y lo instalé dos horas o más Me tardé al verlo por primera vez Juro que no supe qué hacer Como pude me grabé aunque todo estaba en inglés Lo que pude lo edité con un tutorial de internet Lo escuché y todo se movió en mi interior, poco a poco fue aprendiendo solo con prueba y error, me cansé de ver otra vez los mismos tutoriales y empecé a leer dos que tres libros digitales, lo hice sin saber que sería de por vida, yo siempre quise mejorar en cada día, no dejé de creer, lo haría solo que se sabe. Sí que grabé con el micrófono de la PC Luego de un tiempo mi hermano me dio uno roto que se encontró y lo probé Y con él comencé a practicar, a escribir y a grabar Pero no me convencía y quería mejorar Hasta que después de un mes de grabar lo mismo mil veces Lo escuchó mi novia con quien llevaba bastantes meses Lo subí a Youtube con más emoción que calidad Porque muy en el fondo sabía que sonaba mal Las visitas comenzaban a llegar Cinco al día y tres eran mías La emoción crecía más, nunca la borré porque me gusta recordar cómo inicié Y aún la puedes ver en mi canal Pude comprar un micrófono de mejor calidad Y una mixer inservible que no me dejó grabar Y a volver a trabajar para pagar por más problemas Costó mucho y claro que valió la pena Y hoy estoy agradecido por lo poco conseguido Que he vivido en cada verso y no me doy por vencido Porque fue mucho el esfuerzo y lo obtenido Merecido, bendecido, merecido He seguido mi camino No sabes cómo me costó Mil horas de dedicar Sabía que era mi pasión Aprendí más por vocación En vez de prestar atención Escribía siempre en el salón Pensaba en la grabación Y lo hice en mi profesión Lo hice sin saber, saber Qué sería de por vida Yo siempre quise mejorar en cada día No dejé de creer lo haría Solo quise saber si lo lograría